Les voy a hablar un poco de, de la preparación de, de Costa Rica de la, de, desde el punto de vista de la SOTEL y, y un poco del espectro IMT en, en el país como tal. Primero que todo, quiero hablar un poco de los organismos competentes pues, para tener un mejor panorama de, de cómo funciona el espectro en, en el país, en Costa Rica, siendo, estando la, un, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que, que a manera de resumen, porque ya en varias presentaciones he explicado bastante las funciones de la... De la OIT, es el ente internacional de, de, que es parte de las Naciones Unidas, define a través de, de, de las administraciones el reglamento de las de comunicaciones y es, emite una serie de recomendaciones. Como tal, en Costa Rica, a partir de la ley 810, eh, el, el país se adhiere a, a, la, a la OIT como tal y adquiere un carácter de, de tratado internacional. Eh, por otro lado, está el, el MECIP el Ministerio de Telecomunicaciones es el excelente director de, de las telecomunicaciones establece la, la planificación del espectro definen el Plan Nacional de Introducción de Frecuencias, el PENAP, asignan el espectro eléctrico lo que son las concesiones que son para, para un uso comercial y los permisos de un uso no comercial y la SUTEL la cual represento es el regulador de las telecomunicaciones es un ente técnico el cual emite eh, dictámenes técnicos para las concesiones de los permisos, eh, se encarga la gestión y control del espectro, identificación y eliminación de, de interferencias, y también recomendaciones técnicas eh, al MISI para lo que son modificaciones al Plan Nacional de Televisión de Frecuencias. Eh, es, es importante explicar un poco lo que son las reformas al PNAF y todo el trabajo que que lleva eh, como tal el, el penaf y Costa Rica porque realmente nace de, de entidad, una solicitud de, del municipio, nos pide el criterio técnico para, para modificar el, el, el penaf dentro de la SUTEL la, la, la dirección de, de calidad de espectro realiza un análisis y una propuesta de modificación, la cual es revisada por los miembros de, del consejo de, de la SUTEL esa este, este se remite y es revisada por, por el municipio la cual realiza un proceso de, de consulta y posteriormente, la elaboración del texto final para publicar la, la actualización del PNAF. Eh, es un proceso pues, que, como puede ser corto, puede ser también tardar muchos meses, dependiendo de la, la banda que se quiera modificar en el PNAF. Esto porque siempre hay intereses de sectores y demás, y, y son procesos largos, que es el primer proceso antes de una asignación de competencias, la cual debe estar conforme al penal y conforme al reglamento de las publicaciones. Entonces, pues, son procesos que debemos tomar en cuenta y apostar el Penaf para poder llegar a hacer una, una asignación de, de espectro. Eh, actualmente, el viceministerio está trabajando en una reforma integral de, del Penaf que va a esperar los resultados de la conferencia mundial ahora, este año, finales del año, y posiblemente para el otro año pues, podamos tener una nueva versión de, de nuestro Penaf. Voy a comentarles ahí brevemente los principales apoyos en, en lo que son sistemas IMT de Costa Rica. En la última conferencia, en la del 2015, está la banda de 900, que de 902 a 928 se apoyó una modificación a la nota 5325A, Esto para incluirla para el servicio móvil terrestre. En Costa Rica tenemos la banda de 900 para IMT y era necesario incorporarnos en, en, en el RL a través de, de esa nota. Eh, la banda L que fue una armonización global para el sistema CMT en el oriente, entonces incluyó el, el rango de 1452 a, a 1492 MHz. La banda C, Costa Rica fue uno de los otros países de la región que se adhirió por nota este, para el segmento de 3300 a, a 3700 para, para el M3. Ahora más adelante les voy a explicar la importancia para Costa Rica en el haberse adherido en este segmento por los bandas y lo, lo que tiene actualmente. De esta forma, pues, se logró llegar a, a 1.434 MHz identificados para IMT en Costa Rica. Antes eran 1, 1.015 MHz. Eh, si nos comparamos un poco con las predicciones de la, de la OIT, en lo que respecta a los digital 1 y digital 2, este, que no, hay, no incluye como tal estas predicciones, lo que son las, las IMT 2020, eh, se ve que para un entorno de mercado ¿no? Estamos hablando de 1340 MHz que se requerirían para, para, para el desarrollo de sistemas de IMT y hay en un entorno de mercado más alto, 1960 MHz como tal. Entonces, pues realmente Costa Rica podría llegar a identificar el espectro de IMP para cumplir la producción de, de, de la UIT como tal. Sin embargo los procesos de asignación pues, son complicados y, demás, y poder llegar a cumplir esa cantidad de espectro es es un poco complicado para comparar un poco este, dentro de lo que es el espectro asignado versus el espectro destinado en la región 2 el promedio en la región va aproximadamente en 364 MHz en Costa Rica es de 430 MHz siempre muy por debajo este, de los 1468 MHz que están destinados en la región para, para lo que es CMT y aún así, pues viéndose Costa Rica un poco más alto el promedio eh, puede ser un poco, tal vez, eh, de, o, o más bien depende un poco de que realmente se le dé la utilización que, que se le dé a dar al espectro como tal y, y es algo en lo que debe mejorar Cosa Rica, que más adelante les voy a enseñar que no necesariamente, porque el espectro esté asignado, significa que se esté utilizando. Eh, si comparamos igual el espectro asignado Verso las estimaciones de la OIT, estamos hablando de que el promedio le llegando aproximadamente un 27%, ahí pues de igual forma, clasifican un poco eh, por encima en, en un 30% considerando el escenario bajo, eh, sin embargo todavía falta mucho por hacer para llegar a esas estimaciones que ha hecho la, la, la OIT como eh, Sin embargo, Costa este, pues Rica también está realizando un, un estudio este, para determinar cuál sería también la, la cantidad de espectro que que requeriría este, para IMT como tal ya trayendo como valor para pues, ir digamos, las predicciones de la UIT para poder destinar y saber cuál es la cantidad de espectro y en qué momento se deben colocar a los operadores eh, Para explicar un poco en, en esa gráfica se pueden ver la, las bandas de espectro IMT en Costa Rica está lo que es la banda de 700 este, esta banda se... Se liberó el 15 de agosto pasado, este, con el apagón analógico. Sin embargo, esta liberación fue solo en, en el Valle Central Comunio, en el área metropolitana. Hay una etapa posterior que tarda aproximadamente un año, se, se definió para, para el 14 de agosto del 2020, donde los operadores van a ir apagando poco a poco sus comunicaciones para que el 2020 pues ya esté completamente liberada la banda y ya se pueda llegar a utilizar esta esta banda. Eh, sin embargo, esto ya permite iniciar los estudios de preparación para poder llegar a escenar esta banda en, en, en corto plazo. Eh, la banda de 8.50 al igual que 1.800 y 1.900, 2.100 son las utilizadas hoy para el estudio de de los operadores. Eh, está la banda de 900, que es una banda que en Costa Rica está en 2x20, sin embargo por un tema de, de uso de equipos en banda libre, pues el despliegue de redes es complicado. Hemos logrado identificar al menos 2 por 7 MHz que sí están, se podrían llegar a utilizar y podrían ser muy importantes para, para lo que es servicios universales y en zonas muy, muy lejanas. Por lo tanto, eh, la banda L es, pues, es una banda que, como explicaba también ayer esto, eh, y realmente no hemos visto desarrollos todavía en, en, en esa banda. Y, Diciendo que este, es pues, un país tan pequeño, pues no tiene que esperar a ver qué, qué va a pasar con esa banda y ver si, si realmente se va a llegar a utilizar para, para los sistemas de IMT. La banda de 2300 es una banda que se encuentra en un proceso judicial que ya lleva varios años. Está en un proceso ahí de, de ver si se va a poder recuperar o no por, por parte del Estado, que esperemos que finalice pronto. Sin embargo, estando en esa situación, es difícil que se pueda llegar a asignar a, a un operador ¿no? como tal, hasta que finalice todo el proceso judicial. Eh, lo que respecta a la banda de 2600, es una banda que históricamente está asignada a LIS en su totalidad, eh, es, es el operador de Costa Rica y tiene los 190 MHz de espectro eh, que está en la banda de 2600. Sin embargo, de esos 190, el este, que ellos han reportado es que solo utilizan 110 MHz. Eh, y ahí está el tema, digamos, de la importancia de que no solo asignaran el espectro, sino que sea una asignación eficiente, donde realmente se utilice y se llegue a, a los usuarios el, el beneficio de, de, del desarrollo de tecnologías. Eh, por eso fue la importancia para Costa Rica en buscar bandos medios, porque realmente no, no hay muchas opciones, y por eso se buscó el apoyo en la conferencia anterior en la banda de 3.300 a 3.400 y 3.600 a 3.700, las cuales son bandas las que están disponibles hoy se podrían llegar a asignar en, en el corto plazo la banda de 3400, a 3600 eh, de igual forma se encuentra asignada, de forma histórica eh, la cual pues implicaría un proceso de recuperación y, y resignación que es un poco largo y por lo cual no se podría poner a disposición de, de los operadores, entonces pues eh, eso implica igual el tema, de, de, tema de, de tener asignado aspecto y que realmente no eh, no, no se utiliza de forma eficiente eh, como tal